Llegó por quien lloraba, chiquitita <risa> ¿Qué es esto? <risa> la música Manfred, Manfred Mani Manito Pero, ah, ¿yo qué estaba buscando? Ah, claro, estaba buscando a Rich Estaba buscando a Bridge, No, la tóxica, loco Amén, dice <risa> ¿Por qué les gustan tóxicas? Oye, no manches, se le mueve, güey A la madre, se le mueve No manches ¿Por qué están tan sensibles, eh? Les viene la tóxica y andan... ¡Sí, sí, sí, sí! Les pongo la pantalla verde y dicen... ¡Ay, mis ojitos! Ay, pendejo, me callé a la verga Yo, güey, es su puta madre Me volteé a la... Me sacó un pedo esa mamá Ah, se mamaron Van, esas cosas casi... No no siempre funcionan, güey Pero cuando funcionan, güey No, no, pero es que no me gustan los fagos Hola, eh, eh, eh Siente No, te juro que nada que ver Yo no miro esas cosas, boludo Yo no miro esas cosas No, no, yo no miro esas cosas, boludo No, te parece... Voy a sacar esto a la mierda, boludo Nadie. Pues al final hoy sí que se sale soltera del stream. Está difícil, güey, está difícil. No, hombre. Yo, ta yo también, güey, yo también vi el paquetillo, el paquetón ahí, ahí, ¿cierto? El paquetaxo. Y después le empezó a caer a Lunaria, que el escule perro. Yo no sabía que era tan perro, loco. Joda. yo dije, no, y voy a hacer una más del montón. No, vaya, con su bache, no. ¿Cuándo vio esto? No entiendo. ¿Quiere ser la única? Dice. No, no. Güey, a ver, a ver, a ver. No hay ningún harem. Para empezar, no hay ningún harem. Y yo con un área ya la conozco. Entonces más o menos sé cómo llevarme con ella. O oh, bueno, más o menos, más o menos. A veces me asusta. Pero, <ríe> pero estamos bien, estamos bien, ¿no? Se supone. No es un harem, son varios. ¡Oh, lo no, bestia, no, güey. <inaudible> no, no, no, no. Look, look, like this, like this, like this, like this. Pa.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 like that like that nothing is squeezing what's happening what's happening okay titi i'm sorry oh my god no, pero hay, no. Una, pero hay una cosa que no voy a hacer y no me voy a arrepentir de nada la verga ándale culera sí me vale verga uno come cabras bam no sé. bam te gusta, barca <risa> Creo que esa es la palabra que más se utiliza en español, eh Es como, es como Silver que utiliza Fuck O motherfucker, no sé Gamsternalguea, no besa Sí, sí, sí Los labios son para otra cosa Digo, no, no, no, espérate, no No, no, no, o sea o sea, que, que no o sea, son para el, para, el, para el novio o algo así, ¿no? O sea, que yo no haría eso, pues. A eso me refiero. ¿Qué dice, patrón? ¿Qué pasó al final con Miyoshi? ¿Una nalgada para resolver las cosas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A mí cuando me traicionan mi confianza, me traicionan a mí. Traicionan mi corazón. ¿Podemos hacer una compilación de nalgadas? ¿A la madre? <risa> no creo que haya muchas. Oh, sí, como 30 minutos, dice. <risa> ya te están metiendo miedo dentro del mundo de VR. ¿Teniendo miedo? ¿A qué se refiere? Para los chapulines, para que no me roben a mi señorita waifu Mira, un... <risa> no recuerdo mucho, pero creo que hay muchos chapulines en mi vida un no me a robar. Yo, yo no he hecho nada, yo nomás aquí me la paso bailando Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba ahí, debes estar confundida O había un tipo igualito a mí Hola, TikTok, me llamo Silver y me gusta Berga <risa> Padres. <risa> Un perreo hasta el cielo, dice. <risa> ya me cansé, loco! Cuando uso estos personajes tengo que hacer movimientos muy exagerados ¡No, calerizo! ¡No, hombre! ¡Quieren todo! ¡Quieren todo ustedes! ¿Esa es toda tu fuerza? Gams te dos tumido ay, ay, ay, Me quiere retar para que siga ahí, ¿verdad? Pero no, no, no hay santo perreo si no hay, si no hay santa, santa meta ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, espérense! ¡Ay, hijos de la fregada ¡No! ¡Wey! ¡Ey! ¡Ey, estamos jugando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me está trabando! ¡Ay, ay, ay! ay <risa> <risa> No meta. No meta de subs. <risa> es que te den? Eh, más o menos, más o menos. Depende, ¿no? Depende de qué es lo que estamos hablando. Ya pasaron cinco minutos sin baile. Cero humildad. Hambre, ¡Hijos de la pre... ¿Cómo? ¿Cómo les encanta? Les encanta hacer desmadres ustedes, güey. Me caen bien, me caen bien. Ya llegó por quien lloraban, chiquitita. Ya llegó este. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ya llegó este.